Y llegamos con mucha energía a esta nueva lección y hoy te traigo un efecto realista 3D, todos listos en sus puestos de partida. En este momento vamos a dibujar el fondo con la herramienta del rectángulo y con clic y arrastrar lo vamos a crear. Una vez que lo hemos creado, en el panel de muestras colocaremos un degradado el que viene por defecto de negro a blanco. Presionamos la tecla G en el teclado para cambiar la dirección, sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ya depende mucho de lo que quieras hacer. Ahora, en este momento me dirigiré al panel de degradado si no lo encuentras en la parte derecha te vas a ventana y vas a poner degradado vamos a dar doble clic aquí en el deslizador para cambiar de color de negro elegiremos un azul y en el otro extremo en vez del blanco elegiremos un color cian en el deslizador que está ahí en la mitad lo vamos a cambiar un poco más o menos para dejarle en el valor de 20 a la locación enter una vez que lo tenemos ahí me voy a dirigir al menú objeto y voy a poner asegurar selección con control 2. Una vez que aseguramos el fondo en este momento voy a tipear una letra. Me voy a dirigir a la herramienta de texto, voy a dar un clic y voy a tipear la letra A. Con la herramienta de selección en la flecha negra desde una esquina lo vas a crecer con shift, clic y arrastrar. En la parte superior en el panel de carácter vamos a elegir el tipo de letra Arial a un tamaño de 250 puntos. Una vez que lo tenemos ahí, lo voy a reposicionar más o menos por esta parte. Una vez que está aquí reposicionado, lo voy a convertir en curvas y este es un paso obligatorio para poder crear el efecto. En este momento voy a invertir los colores, voy a hacer un pequeño zoom con la herramienta del mismo nombre, ahora con la herramienta de selección directa, voy a deseleccionar y voy a seleccionar la parte interna de la letra A la vas a borrar con delete o con backspace este paso es obligatorio el otro paso obligatorio también es crear, hacer un pequeño corte con la herramienta de la tijera vamos a cortar aquí y vamos a cortar aquí otra vez nos dirigiremos con la herramienta de selección con clic y arrastrar seleccionaremos esta parte y la borraremos totalmente ahora en este momento me dirigiré con la flecha negra a seleccionar lo que es este trazo me voy a objeto y voy a poner expandir esta opción es obligatoria porque si no expandes no se va a dar ese efecto voy en este momento voy a dar clic en ok el siguiente paso es dibujar una elipse me voy a la herramienta de la elipse y con un clic voy a configurar los siguientes diámetros de 10 por 10 vamos a dar clic en ok voy a hacer un pequeño zoom aquí al respecto para explicar lo siguiente en el panel de muestras voy a dar un clic y voy a colocar un color azul en este momento en el panel de color voy a hacer lo siguiente voy a extraer más opciones el primer color que vamos a elegir es este 100 de cian y 50 de magenta enter en el panel de muestras lo voy a extraer voy a arrastrar o voy a incorporar este color dentro del panel con clic y arrastrar el siguiente color que vamos a crear otra vez en el panel de color va a ser cian al 20% pero el magenta va a estar en cero volvemos a repetir otra vez el mismo paso es decir desde el panel de muestras clic y arrastrar para incorporarlo una vez que está incorporado a este círculo le voy a crear un degradado muy bien el que viene por defecto voy al panel de degradado y aquí está básicamente el secreto de este ejercicio porque en este momento voy a dar doble clic sobre el deslizador blanco y voy a colocar el cian más más eh, bajo en el otro deslizador voy a cambiar por el color cian más fuerte en tipo de degradado lo vas a poner radial y vas a invertir la, el degradado en la opción que está aquí en la locación vamos a elegir al 65% para que pueda moverse un poco más ahora voy a duplicar con alt y shift este círculo en la herramienta de fusión vamos a dar doble clic vamos a especificar 200 pasos y en la distancia vamos a poner 10 milímetros clic en ok damos clic aquí damos clic acá para generar esta opción que está aquí si no te convencen estos círculos te invito a que des doble clic y donde están especificar pasos vamos a poner 200 ahora sí para que nos genere eso que está ahí voy a poner control 0 y ahora este momento es bastante importante porque selecciono los dos objetos me voy aquí al menú objeto fusión y voy a poner reemplazar con el homo. me va a dar este efecto que está aquí con este efecto ya realizado me voy a dirigir al panel de apariencia y con la apariencia obviamente con el objeto seleccionado vamos a crear nuestra primera apariencia que es distorsionar y transformar que es Rogen, abrimos este panel, damos clic en previsualizar en tamaño vamos a elegir 10 puntos y en el detalle vamos a elegir a 100, damos clic en ok, con este mismo objeto seleccionado otra vez me voy al panel de la apariencia, me voy a distorsionar y transformar y vamos a poner fruncir y engordar en fruncir vamos a colocar menos 100 y daremos clic en OK. Una vez que está ahí voy a hacer un pequeño zoom para que se pueda apreciar de una mejor manera. Ya casi tenemos el efecto. Ahora en este momento si gustas puedes cambiar los colores. ¿Cómo se hace eso? Con la herramienta de selección directa vamos a crear o vamos a, perdón, a seleccionar el círculo que está ahí. Si se te hace difícil encontrarlo te vas al menú vista y vas a poner previsualizar. Aquí tenemos el primer círculo, aquí tenemos el segundo círculo. En el menú vista previsualizar lo vuelvo a activar de nuevo y obviamente debes recurrir a, al panel de degradado dando doble clic en cualquiera de los deslizadores y lo puedes cambiar al color sin ningún problema. Yo lo voy a dejar como estaba así que voy a irme al menú edición y voy a poner Control Z, doble clic en la mano para que veas que el efecto ya lo tenemos ahí. En honor al tiempo y por respetar tu privacidad, he terminado el trabajo, pero déjame contártelo como lo hice. Volví a tipear otra vez la palabra N y lo dupliqué varias veces. Reemplacé el texto por la N por la G, la E y la L. Luego volví a hacer exactamente el mismo procedimiento que hice con la letra A. Y luego me quedó esto. Sin más palabras, te invito a suscribirte a mi canal, activa la campanita para recibir las notificaciones, déjanos tu opinión y les tomaré lista en la siguiente lección.